Hola, espero que estéis bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a gustar. Multiplicación con punto decimal y comprobación. Antes de comenzar, verifiquemos unos conceptos básicos. Aquí tengo una multiplicación. El número de arriba, el 13.5, se llama multiplicando. Y el número de abajo, el 2.3, se llama multiplicador. Estos son los productos parciales. Y el resultado de la multiplicación se llama producto. Este es el signo de la multiplicación y se llama por. Para hacer la comprobación tenemos que poner una X grande. Donde vamos a sumar todos los dígitos del multiplicando y lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner la suma de todos los dígitos del multiplicador. En esta parte vamos a multiplicar estos dos, el multiplicando por el multiplicador y al resultado sumamos todos sus dígitos. Y por último aquí vamos a poner la suma de todos los dígitos del producto. Veamos el primer ejemplo de multiplicación con punto decimal y comprobación. 15.86 por 2.5 cuando tenemos dos dígitos vamos a tener dos productos parciales si tuviéramos un solo dígito en el multiplicador no tendríamos productos parciales nada más tenemos el producto de la multiplicación entonces vamos a multiplicar el 5 por el 6, el 5 por el 8, el 5 por el 5 y el 5 por el 1. El, la primera multiplicación, el 5 por el 6, vamos a poner el resultado debajo del 5. 5 por 6, 30. Como son dos dígitos, ponemos el primero y llevamos 3. Ese 3 lo vamos a sumar al resultado de la segunda multiplicación. 5 por 8, 40, más 3, 43. Como son dos dígitos, ponemos el primero y el segundo lo llevamos. Y este lo vamos a sumar a la siguiente multiplicación. 5 por 5, 25, y 4, 29. Ponemos el primer dígito y el segundo lo llevamos. Y lo sumamos a la siguiente multiplicación. 5 por 1, 5 y 2, 7 ya tenemos nuestro primer producto parcial continuamos con el siguiente número con el 2 como es 1, 2, ese es el segundo vamos a empezar en, la, en esta posición en la segunda fila de productos parciales debajo del 3 2 por 6, 12 como son dos dígitos ponemos el primero, 2 y llevamos 1 2 por 8, 16, y una que llevamos 17. Como son dos dígitos, ponemos el 7 y llevamos 1. 2 por 5, 10, y una que llevamos 11. Ponemos el primer dígito y llevamos 1. Y este 1 lo vamos a sumar con la última multiplicación. 2 por 1, 2, y aquí llevamos 3. Terminamos nuestra multiplicación. Y ahora vamos a sumar los productos parciales. Como el 0 no tiene otro número que sumar, bajamos el 0. 3 más 2 son 5. 9 más 7 son 16. Como son dos dígitos, ponemos el primero, el 6 y el segundo lo llevamos. Y lo vamos a sumar en la siguiente columna. 7 más 1, 8. Y una que llevamos, 9. El 3 no tiene con quién sumarse, lo bajamos. Ahora falta hacer la comprobación. Vamos a sumar primero todos los dígitos del multiplicando. 1 más 5 más 8 más 6, sin considerar el punto decimal. 1 más 5 son 6, más 8 son 14, más 6 son 20. Como terminen dos dígitos, los volvemos a sumar. 2 más 0 es igual a 2. Y lo ponemos acá. Después vamos a sumar todos los dígitos del multiplicador: 2 más 5, sin considerar el punto decimal, es 7. Y lo ponemos aquí. Después multiplicamos estos dos: 2 por 7, 14. Como son dos dígitos, lo sumamos. Y 1 más 4 es igual a 5. Y lo ponemos ahí. Nos queda sumar todos los dígitos del producto. 3 más 9 más 6 más 5 más 0. 3 más 9 son 12. Más 6, 18. Más 5, 23. Como son dos dígitos, los volvemos a sumar. 2 más 3, esto es igual a 5. Como estos dos son idénticos, nuestra multiplicación es correcta. Entonces ya nada más nos falta poner los puntos el punto decimal en el producto para eso tenemos que contar los dígitos que están después del punto decimal del multiplicando y del multiplicador entonces sumado los dos vamos a poner el punto de forma correcta aquí los vamos a contar de izquierda a derecha empezamos primero por el multiplicando 1 y 2 y continuamos con el multiplicador 3, en total son 3 dígitos después del punto decimal, y en el producto vamos a contar de derecha a izquierda la misma cantidad de posiciones, 1, 2 y 3, ahí vamos a poner el punto decimal, y concluimos que 15.86 por 2.5 es igual a 39.650. Pasamos a nuestro segundo ejemplo. 367.5 por 2.68. Como son tres dígitos en el multiplicador, vamos a tener tres productos parciales. Y vamos a empezar a multiplicar el 8 por el 5, el 8 por el 7, el 8 por el 6, el 8 por el 3. Como al hacer la primera multiplicación del 8 por el 5, vamos a poner el resultado debajo del 8, que es nuestra primera multiplicación. 8 por 5, 40. Como son dos dígitos, ponemos el primero, el 0, y llevamos 4, que es el segundo dígito. Y este 4 lo vamos a sumar con la siguiente multiplicación. 8 por 7, 56 y 4, 60. Como son dos dígitos, ponemos el primero y el segundo lo llevamos. Y este lo vamos a sumar con la siguiente multiplicación. 6 por 8, 48 y 6, 54. Como son dos dígitos, ponemos el 4 y llevamos 5, que es el segundo dígito. 8 por 3, 24 y 5, 29. Como ya no hay más dígitos que multiplicar, ponemos todo el número completo, 29. Ya tenemos nuestro primer producto parcial. Vamos a continuar con el segundo producto. Entonces, es el primero el segundo. Por lo tanto, vamos a poner nuestra primera multiplicación debajo del segundo cero. Y empezamos con el 6 por el 5, el 6 por el 7, el 6 por el 6 y el 6 por el 3. Entonces 6 por 5 son 30. Como son dos dígitos, ponemos el primero, que es el 0, y el segundo lo ponemos acá y lo llevamos. Que se va a sumar con la siguiente multiplicación. 6 por 7, 42. Y 3, 45. Y llevamos 4. 6 por 6, 36. Y 4, 40. Como son dos dígitos, ponemos el 0 y llevamos 4. 6 por 3, 18. Y 4, 22. Como ya no hay más dígitos que poner, ponemos todo el número completo. Y terminamos nuestro segundo producto parcial. Y vamos con el último dígito. Como tenemos tres posiciones, vamos a empezar 1, 2 y 3. Debajo del 5 vamos a poner la primera multiplicación. Vamos a multiplicar 2 por 5, 2 por 7, 2 por 6 y 2 por 3. 2 por 5, 10. Como son dos dígitos, ponemos el primero y llevamos 1. 2 por 7, 14. Y 1 que llevamos 15. Como son dos dígitos, ponemos el 5 y llevamos 1. 2 por 6, 12. Y 1 que llevamos 13. Ponemos el primer dígito y llevamos 1. 2 por 3, 6 y uno que vamos 7 ya ponemos la regla y el signo más porque vamos a sumar todos los productos parciales como el 0 no tiene otro dígito lo bajamos como aquí no hay otro dígito diferente de 0 bajamos el 0 4 más 5, 9 más 0 es 9 9 más 0 es 9 más 5, 14. Como son dos dígitos, ponemos el primero y el segundo lo vamos a sumar a la siguiente columna. 2 más 2, 4. Más 3, 7. Más el que llevamos, 8. 2 más 7, 9. Ahora vamos a comprobar nuestra multiplicación. Y sumamos. 3 más 6 más 7 más 5, sin considerar el punto decimal. 3 más 6 son 9, más 7, 16, más 5, 21. Como terminan en dos dígitos, los volvemos a sumar. 2 más 1 es igual a 3. Ponemos ahí el 3. Ahora sumamos todos los, todos los dígitos del multiplicador. 2 más 6 más 8 sin considerar el punto decimal 2 más 6 son 8 más 8 16 como son dos dígitos los volvemos a sumar es igual a 7 ahora multiplicamos 3 por 7 21 como son dos dígitos los sumamos 2 más 1 es igual a 3 y aquí ponemos el 3 por último vamos a multiplicar digo vamos a sumar todos los dígitos del producto entonces empezamos 9 más 8 más 4 más 9 más 0 más 0. 9 más 8 son 17. Más 4, 21. Más 9, 30. Más 0, 30. Más 0, 30. Como termina en dos dígitos, los volvemos a sumar. 3 más 0 es 3. Y ponemos aquí el 3. Como estos dos dígitos son idénticos, nuestra multiplicación es correcta. Estos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Eso no es eh, este, de importancia, solamente que estos dos sean iguales. Ahora vamos a poner el punto decimal. Contamos los dígitos después del punto, del multiplicando y del multiplicador. Empezamos de izquierda a derecha con el multiplicando. 1 2 tres. Tres dígitos. Ahora los vamos a poner en producto, empezando de derecha a izquierda y contando en la misma posición. 1, 2 y 3. En este lugar vamos a poner el punto. Y concluimos diciendo que 367.5 por 2.68 va a ser igual a 984.900. Les dejo unos ejercicios para que practiquen.